La lactancia no es lineal y en muchos momentos de la etapa de amamantamiento nos podemos encontrar con dificultades, con dudas, con inquietudes, con desafíos ¿no? que, que van a representar la necesidad de pedir ayuda. Es muy importante ¿no? naturalizar el dolor, las molestias, la incomodidad en el momento de la lactancia porque pedir ayuda a tiempo justamente nos va a permitir eh, poder atravesar ¿no? esa dificultad que se presenta y poder continuar, ¿no? pasarla por arriba. Digamos, y poder continuar con una lactancia placentera. Eh, dentro de, de mi ejercicio profesional, siempre que aparece una afección o, o, o un problema que hay que resolver, cuanto antes ese problema se trabaja, eh, más probabilidades hay de que la lactancia lo supere y siga su curso.